Hola, buenos días, soy yo otra vez, un ecuatoriano en Japón. Um, el día de hoy me encuentro en la estación de Kamehari. Esto... Creo que no voy a hacer mucho, aunque no sé qué hay por aquí, así que tal vez grave, tal vez no grave. Mi primer objetivo es llegar al cine y a ver una película llamada Desde Siberia con Amor. Ano... No me acuerdo el nombre en japonés. Esto... y Kara Ayo Komete. Ah, así que voy a pasar dos horas dentro del cine. Nada importante. Ah, encontré un templo. Tal vez entre después. Parece que mi destino está ahí, Mobix. ¿Cómo era de esperarse? Ah, en un país desarrollado, pues todo se hace con máquinas. Todas esas máquinas venden boletos de la película. Todas estas máquinas de aquí venden o muestran el menú para comer allá. Entonces yo me dirijo para este, mi sala de teatros. ¿Los conocen? Este es de Ka kaguya Yasamaga con Versión de Navidad. Ajá. ¿Van a sacar un especial o algo? Mm, parece que sí. ¿Qué es esto? ¿La nueva película de Makoto Shinkai o estoy loco? ¿De quién es esta película? Oh. Suzume no ko... No Tobira? Tobira no Ko Shimekiri? Shimari? Esta es la película que voy a ver. Uh, Rageri. Rageri yori Ayokomete. Desde Siberia con amor. ¿Veamos? Termina la película. Um, Creo que fue una buena película, si quieren conmoverse un poco. Fue conmovedora. Ah, no tengo mucho más que decir. Pero no fue el único que se conmovió en la película y se pudo escuchar. Había gente llorando dentro, de la, dentro del cine, así que es cuanto menos ah, conmovedor. Vamos a ver qué encuentro de comer. No he comido nada y son casi las casi las tres, las tres y un poco más no sé si la gente que me ve uh, conoce una serie llamada Don't Hug Me, I'm Scared traducido al español como No Me Abracen, Tengo Miedo eh, es interesante les recomiendo, es un poco grotesco pero vale la pena, este muñequito me recordó a uno de los personajes de Don't Hug Me, I'm Scared esto es lo que voy a comer hoy Uh, ginga, Ginga T, no sé cómo leer el nombre del restaurante. Es un restaurante de curry. Lo tengo al frente. Curry de Osaka, aunque estoy en Tokio por ahora. Qué rico y cada que más. Acabo de terminar el curry y ahora voy a comer <ríe> McDonald's, una hamburguesa de McDonald's con un helado. Ese es el problema de ser un extranjero, que tengo un estómago muy grande y no me lleno con facilidad aquí más otra vez lo que tiene escrito aquí dice samurai mac este hamburguesa samurai en mi país a esto le llaman uh, esto un doble cuarto de libra pero en, en japón parece que le ponen salsa de soya así que vamos a ver qué tal el sabor miren este tipo de modelos ¿cómo no quieren vender los productos con ese tipo de modelos? Por supuesto que van a vender con ese tipo de modelos. Um, estoy dándome un paseo por um, una farmacia. Están vendiendo curry por alguna extraña razón en una farmacia. Y quiero mencionar un par de cosas. La primera, este, la hamburguesa de Samurai estuvo rica. Es básicamente como un doble de... Como un cuarto de libra doble. Doble cuarto de libra, pero con salsa de soya. La segunda cosa que me he dado cuenta es que... Um, los baños aquí en Japón, por la cuestión del coronavirus, están siendo... Este, tomando medidas y una de las medidas que toman es que no dejan utilizar los secadores de manos así que si no tienes tu pañuelo para secarte las manos en el baño tendrás que esperar o buscar otra forma de secarte las manos porque los secadores automáticos con viento no funcionan están bloqueados por el coronavirus eso o en algunas partes te ponen las servilletas en papel para que te seques pero no es tan común Recuerdan el personaje de Don Hogmia Scarl que les dije, parece que se llama Muku. Ya yeah, va. But... <ríe> es muy parecido al personaje de Don Hogmay Ms. Ya. Yeah. El centro comercial se llama Ito Yokado. Y bueno, tengo un poco de luces artificiales. Cuando me di cuenta ya era de noche. Son solamente las 5, creo. Las 5 y cuarto, pero por aquí el sol ya se pone. Y las luces artificiales se encienden. Ah, están esquiando ahí. Patinando en el hielo. Las épocas nevideñas se acercan. Espero que puedan ustedes también a disfrutar sus vacaciones. Esto es lo que se dice que el Japón moderno y el Japón tradicional conviven juntos. A la izquierda... O un santuario, no estoy seguro de cómo definirlo, solamente por la forma del edificio. Y a mi derecha un centro comercial. Algo curioso que siempre pasa cuando regreso es que encuentro estos gatos. No sé de quién son, tal vez de alguien de por aquí, pero siempre están aquí. Son las doce y media de la noche, o doce y media de la madrugada. medio hambre. Um, así que voy a comer algo en Yoshinoya. Um, básicamente es... Un bowl con arroz este y carne, eh, huevo crudo, arroz, y debajo de la carne también hay arroz, así que creo que pedí demasiado como para la noche. Ojalá no me duele el estómago después. Como era de esperarse, son las 12 de la noche. Y no hay nada ni nadie. Ahí todo casual, una residencia que casualmente tiene colgada la ropa para que se seque y una bandera de Japón. Nada del otro mundo. Miren esto, encontré la versión de Gears of War 2 edición limitada a 5 dólares, como 500 yenes. Es una maldita ganga. Wow. Miren nada más. Además de eso... Encontré también Rock Band 3, eh, Rock Band, eh, Green, eh, Green, Bay, Green Day Rock Band y Guitar Hero 5. Pero todos estos juegos de música están caros. ¿Por qué un juego de música cuesta casi el cuádruple de esto? Este es el almuerzo que voy a comer el día de hoy. Voy a comer una hamburguesa con huevo, este, maíz y papas, arroz y un gratinado. Estoy comiendo en este restaurante llamado Saizzeria. Ah, donde la comida es barata y bueno, sirve muy bien para ahorrar un poco de dinero. Comes bastante por poco dinero. Y te aquí más. Este, para editar los videos que tengo en el celular, me alquilé. Este, en, me, me estoy alquilando un, una pequeña habitación, en, un pequeño espacio en, un, en una cafetería de internet. Se ve más o menos así. Ahorita estoy en una sala de gamers, así que se ve de esta manera. Intentaré no hacer bastante ruido Y ahora me voy a poner a editar un poco de videos Yo me encontraba en, ese, en los cubículos de allá adentro Pero como esta es una cafetería de manga Pues pueden ver un montón de mangas alrededor ah, Hay estanterías enteras de mangas Me dirijo a pagar ya Esta es la, la zona de bebidas y después te pueden traer comida dependiendo del café Esta va a ser la cena del día de hoy para mí <risa> Siento que estoy comiendo muy rico, pero a la vez siento que estoy como que comiendo demasiada golosina. Tengo la doble Big Mac, nuggets de pollo, salsas y papas fritas. Lo interesante de la doble Big Mac es que a partir de las 5 de la tarde, este, la Big Mac te ponen con dos carnes. No sé si te pongan dos quesos, pero por lo menos te ponen dos carnes. Y como la Big Mac tiene dos carnes, entonces dos por dos, cuatro. Dos carnes arriba, dos carnes abajo. Esto me llenará. Mm, me estoy quedando sin ideas para ver qué comer por aquí en Japón oh no con esto termino mi día ha sido un día eh, cuanto menos productivo adelanté dos videos largos que me estaban tomando cada clip en total han de haber sido unos 60 clips um, en total habré liberado unas 6 gigas de video, eso es bueno llamémosle un día productivo aunque un poco caro Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, hoy no hice nada más que sentarme todo el día en, en, la, en el café, en el café de internet, en el internet café, eh, trabajando en estos videos. Ojalá valga la pena. Mañana me espera algo grande, así que se los haré saber. Hasta luego entonces, muchas gracias, buenas noches.